Buenos días mis amigos del canal de Youtube En esta mañana quiero saludarles en el amor del Señor Quiero invitarles para que nos vean a través del canal Mi nombre es José Martín Rey Y les saludo desde la iglesia cristiana cuadrangular del barrio Alto del Progreso Y desde aquí quiero hacerles una invitación para que todos los domingos nos acompañen a través de este canal, a nuestro servicio dominical de 9 y 30 de la mañana. Será un tiempo agradable en la presencia del Señor y será un tiempo de aprender de la palabra. Y por eso quiero invitarlos, para que nos sigan acompañando y nos sigan a través de este canal. Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios les guarde. Chao, chao.